Además, ¿qué haces en mi toma? No es tu toma, es nuestra toma. Así está mejor. Eh, bueno, en fin. Así Sí. En fin, este video es para qué? En fin. En fin. Hoy, 19 de febrero, se celebra algo muy importante. Y es verdad, Sané. Un día como hoy, en 1803, Napoleón Bonaparte impone a Suiza el acta de mediación. Eh... no. No. No. Ah, ya. Un día como hoy, en el 2008, el comandante Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba. Tampoco. ¿Tampoco? No. Caminando por toda la iglesia, hicimos una serie de encuestas y preguntas para ver qué opina la gente de Juan Miguel Pena. A ver, ¿qué opina de Juan Miguel Pena? ¿Quién? vaya Juan, al parecer nadie lo conoce. Pero, bueno, vamos a seguir buscando a ver qué encontramos. Y como el detalle es lo que cuenta, hicimos esta serie de saludos con una pésima resolución. Así que, disfruta. We te verdad que te digo que sigue adelante está haciendo es ejemplo para mucha gente sigue brillando y que por el favor de Dios se cumple Un no ahora te quiero mucho Juan Miguel, te eh, deseo muchas felicidades en tu día. Espero que el Señor te se siga llenando de su presencia, de su sabiduría, para que sigas creciendo en gracias y puedas seguir desarrollando tu liderazgo y tu vida en Cristo. Te bendiga, En fin, esperamos que hayas disfrutado de esto, sea lo que sea, y que sigas pasando un extraordinario cumpleaños y un excelente día. Dios te bendiga bastante y eres un verdadero amigo, hermano, primo, pana, pantera, colega, jefe, socio, líder. Ya. Hasta ahí. Sí. Okay. Feliz cumpleaños, hermano. Te queremos sí. mucho, te llevamos en el corazón. Amén.